Un saludo a las noticias de Javier Mersagues, Soy madre de la pastelería Montesor. Os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo.